El primer gobierno, que fue Mauricio Júnez, los, los abrieron los ojos a todos y los oídos, porque uno fue, estaban con los oídos entapiados. Dos cosas que no me pueden quitar. Soy fiel para ir a la oración, el señor obispo Quintanilla y el partido de, de Hugo Martínez. Las dos cosas que eso sí soy fiel, porque Hemos sufrido y cómo vamos a dejar que, que, que los quiten todo eso, que yo me siento hasta más grande cuando me hablan de, de, de los